Hola a todos, eh, hoy, so, hoy os traemos un episodio especial, un extra, el capítulo 4,5 del podcast del pasado diciembre donde por problemas inesperados no pudimos contar con la presencia de uno de nuestros invitados especiales os prometíamos que os, prometimos que os lo íbamos a traer y, y cumpliendo esa promesa pues aquí estamos Alberto Flores, del otro lado del océano, de México eh... Eres, es abogado, está especializándose en Derecho de Tecnología de la Información y la Comunicación y actualmente está colaborando con el equipo de desarrollo de CRITA. Eh, Alberto, eh, es un placer tenerte finalmente hoy con, aquí con nosotros y estamos encantados de que, de que puedas colaborar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿no? pues Muchas gracias por invitarme. Este, la verdad, yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Ah, pues perfecto, eh, Alberto, muy, muy bien. Eh... Como siempre por mi parte, pues ya sabéis que soy Rubén Gómez, miembro de Canal España y del colectivo Jala Almería. Sí. Eh, durante el pasado podcast estuvimos hablando sobre software libre para la creación de arte, centrados en el aspecto de la imagen. Eh, si todavía no habéis visto el podcast, pues os recomendamos que lo veáis, que no os lo perdáis, porque la verdad es que salió... estamos muy contentos de cómo salió, se hablaron cosas muy interesantes. Hablamos de Digicam, de Krita, de Escape y de otras aplicaciones sobre distintos aspectos del arte basado en, en imagen con software libre. Eh, Alberto, empezamos con, con una pregunta general. Eh, comentamos como ves al software libre en el tema del mundo del arte y sobre las herramientas disponibles. Eh, a tu juicio, eh, ¿cuáles son las principales herramientas de software libre dentro del dibujo y la pintura digital? Y, y cuéntanos también un poco, eh, porque bueno, yo he visto algunas cosas que tú has hecho, cuéntanos también un poco también de tu trabajo artístico, por favor. Bueno, pues la verdad, eh, los programas principales que yo uso son Krita, Inkscape, algo de GIMP, no mucho GIMP porque la verdad uh, mis necesidades no lo requieren tanto, generalmente yo hago más diseños con Inkscape. Y bueno, pues en fotografía casi no, no tengo contacto por eso no lo he necesitado mucho otros ya, ya ves que hay algunos otros programas de para edición de fotografía en formato RAW y la verdad eso no los utilizo mucho en cuanto a las cosas que yo he hecho en crita la verdad yo me empecé a interesar en crita porque empecé por muy simple empecé a ver los videos en youtube de Bob Ross que te enseña a pintar al óleo y los vi y yo toda la vida había escuchado que pues era muy malo para el dibujo, cuando uno está niño que va a la escuela, le dicen que uno no lo sabe hacer, y lo empecé a hacer porque dije, bueno, no es tan difícil, a lo mejor puede hacerlo, y me ha gustado mucho, y después de eso, afortunadamente, tengo una laptop con libreboot una Lenovo X60, y en esa tablet te permite utilizar el, el Stylus y dibujar y la empecé a usar y luego me ha gustado mucho cómo se puede usar creta es muy intuitivo, yo sin ningún conocimiento ni ningún entrenamiento y como abogado, o sea, ni siquiera como una carrera relacionada con la tecnología, yo creo que es de las carreras menos relacionadas con la tecnología y rápidamente le he encontrado la manera y lo he aprendido a utilizar y me ha gustado muchísimo tiene una gran cantidad de cosas este, pinceles que vienen por default muy bonitos y que te permite muy rápido empezar a crear arte, y pues básicamente así fue como, pues yo me empecé a meter en los dibujos, empecé a aprender sobre las capas, sobre los usos que tiene el programa, uh -huh. básicamente pues eso es en cuanto al arte, pues te comentaba Alberto que, que durante, que bueno, que has comentado que utilizas una máquina con, con una parte que, que digamos que he entendido, si mal no lo he entendido, que, que es táctil, ¿no? Y, y, y bueno, precisamente pues de esto iba un poco mi siguiente pregunta, ¿no? Para, para, para los, sobre todo los artistas, dibujantes, una tableta digital, digitalizadora es, es bastante indispensable, ¿no? ¿Cómo ves ahora mismo el soporte de estos dispositivos en, en Geneurino? se conecta las tabletas de Apple no suelen tener problemas en GNU. La mayoría de las personas que solicitan este soporte para su tabla de dibujante en el canal de Krita vienen de Windows, que dicen que hubo una actualización de Windows, ya es que cada cierto tiempo Windows 10 maneja actualizaciones forzadas. La verdad no lo conozco porque no lo utilizo. Hace este tiempo está la actualización y empieza a llenarse el canal de personas que dicen es que no está funcionando, cuando en realidad pues Krieta no tiene ningún control sobre las actualizaciones y, y en cambio en general yo suelo decirles pues ¿por qué no lo pruebas? y a lo mejor tienen mejor soporte y la mayoría de las personas han hasta ahorita han mostrado pues que desaparecen los problemas, en cuanto a mí lo personal pues te comentaba, no tienes una tableta con libre glute que yo creo es lo más libre que podemos encontrar y no, no he tenido ningún problema a pesar de que el, software es un poquito, no, perdón, el hardware es un poquito viejo y no tiene muchas posibilidades pues sí empieza de repente a volverse un poquito lento cuando empiezan a poner muchos efectos pero, pero bueno, también se entiende que no es ahí en sistemas sino que el hardware ya es muy viejo es una laptop que tiene más de 10 años ya pero yo lo meto muy muy bien, al menos en cuanto a la gente que se conecta, muy, muy bien. Sí, hay una marca, no recuerdo cuál, que sí se va un poquito más, pero eso es relativo a los drivers, propietarios, que a veces no, no son fáciles de conseguir. Pero la mayoría de las tabletas funcionan excelente, al menos a lo que yo me he dado cuenta. Ajá, perfecto, pues vamos, sí, la verdad es que durante el pasado podcast hablamos un poco también de esto y, y comentamos que ese soporte pues había mejorado un montón, ¿no? Sí. Alberto, entrando, sí, sí Alberto, entrando un poco lo que es en, en el flujo de trabajo, cuando tú te pones delante de. Eh, delante de, del ordenador a. Pues, a empezar a dibujar, a empezar un trabajo nuevo, ¿sigues algún paso? Al, al, algunos pasos en concreto, dice bueno, pues primero empiezo por aquí, empiezo por allá. En fin, un poco, que nos cuentes un poco cuáles son esos procesos detrás de, de la magia de crear. Ok, entonces, pues, la verdad, yo te voy a contar a lo con una persona no profesional que pues, puede ser interesante para ella, La mayoría de las personas, porque la mayoría no somos profesionales, ¿verdad? Uh, ¿cree que tiene una opción para crear tus paletas de colores? o para importar paletas de colores, pero ahí cuando te metes en internet, en GitHub, se llama de paletas de colores que comparten, muy bonitas, para que ya más tengo lo que hacer. Es una de las primeras cosas que hago, definir mi paleta de colores, después por ahí guardar. Este, también los pinceles, eh, generalmente tengo, no, no tengo para utilizar todos, sino defino mis propios pinceles que yo utilizo. Es los que que asemeja a lápiz, y sobre eso voy dibujando capas en las que voy mejorando mis dibujos. Este, voy planeando cómo lo voy haciendo, y al final, pues ya utilizo los colores, eh, las brochas, los pinceles ya más adecuados al color. Por ahí, Crita también tiene una muy interesante que es para cuando vas a utilizar alguna fotografía o algún otro dibujo como de guía que quieres hacer ¿sí? para que lo importes y se pone en un lado del canvas entonces a un lado del canvas tienes la fotografía y la puedes estar observando mientras vas haciendo tu dibujo y eso te facilita mucho el trabajo no siempre lo utilizo porque a veces simplemente algo que fui a mi creatividad y a ver qué me sale pero a veces pues también busco este, pues replicar la vida real, observar observar, he hecho dibujos de, de naturaleza, de animales, de fruta, cosas así, y, y los utilizo como una guía, entonces tiene por ahí para que las importes y eso hace facilita mucho el trabajo. conforme va avanzando, va aprendiendo más. La verdad es que incluso las personas que tienen años de desarrollar el programa, que conocen el código, hay partes que no conocen, porque Grita es un programa muy completo, muy extenso, tiene para animaciones, cosa que yo no he tocado. Pero me comporto con seguir aprendiendo más sobre el programa. Ah, básicamente. Ah, perfecto, muy bien. Pues seguimos hablando un poco de Grita, Alberto. Y, y, y. bueno, tú como. A día de hoy, precisamente estás comentando que Krita es una, una aplicación muy, muy amplia, pero principalmente está orientada hacia dibujantes, ¿no? Y, y añado. Además, ¿serías capaz de recomendársela a un dibujante profesional? Y. O sea, ¿intentarías convencerlo de usar Krita? Y, y si lo harías, ¿Cómo, cómo lo harías? Bueno, pues no sé lo haría, ya no sé lo he hecho se dedica profesionalmente a la pintura, se llama Argel Mondelabón y le he mostrado a y le ha encantado, dice que es para sus dibujos y él, él es una persona pues, bastante famosa, ha viajado por Europa, de, o sea, de México a Europa, ha estado, parece que en China, ha tenido presentaciones importantes aquí e incluso hace poquito estuve en la ciudad pintando... Pues un edificio de gobierno dedicado, de la institución dedicada al arte, aquí en, aquí en la ciudad. Y cuando le he mostrado a Krita, le ha gustado muchísimo. Dice que hay otras herramientas que no tienen todo lo que necesita, que Photoshop, por ejemplo, no, no es la herramienta adecuada para lo que él usa, porque pues, no tiene realmente el enfoque que tiene Krita. Y Krita, yo creo que ha sido muy exitosa por eso, porque ha sido una herramienta. Que está diseñada precisamente para el arte, algo que no existía en el software libre y la ha avanzado muchísimo, es muy estable este, y te permite pues, hacer una gran cantidad de cosas. Ahora, en cuanto a cómo mostrarles, yo trato de mostrarme muy um, alegre, este, como con mucha energía respecto a los programas. Pero no tratar de decirle a las personas que lo tienen que usar porque es libre. Porque las, la verdad las personas a veces no entienden cuál es la diferencia entre algo gratis y algo libre. Yo les trato de mostrar mira, este, son todos los beneficios este, es muy adecuado para lo que tú necesitas. Este, te va da a dar funcionalidades que no te dan en otras partes y te da también la ventaja de que si necesitas que se haga algo vas a los peros y pides que se haga algo y alguien lo va a terminar haciendo. Este, y ya después de eso, de que les empiezo a mostrar y les empiezo a ver como las cosas prácticas, ya les empiezo a hablar también de las cuestiones pues, éticas que trae el subwoofer, de que es importante usarlo, de que no te espía, de, pues, de que no vas a tener actualizaciones que no quieres, de pues, el hecho de que puedes compartirlo con otras personas, de que puedes acceder al código, cuestiones que a lo mejor no son tan prácticas para las personas, pero ya cuando les mostraste cuando también muestras que hay algo bueno y noble detrás, las personas lo aceptan un poquito más que cuando solamente nos queremos ir directamente a la parte pues, ética del software. Porque las personas van a decir, pues, ¿en qué me afecta? Entonces, yo eso siempre es lo que trato de mostrar. Trato de que hay un balance entre mostrarles un beneficio práctico que lo que realmente les conviene y un beneficio moral. Y explicarles sin ser muy... Sin hacerlo sentir como que están haciendo algo mal, simplemente decir, no, mira, es mejor por eso, o sea, mostrarme positivo al respecto. Mm, pues, eh. Y eso va a pues, con todo fuego libre, este, la verdad, yo siento que he tenido relativo éxito en mi oficina como abogado, pues, cambié a varios abogados a que utilizaban sistemas GNU, aquí en la casa toda mi familia lo utiliza, este, incluso pues a varias amistades también los he cambiado Pero la verdad sí, sí, sí, sí es posible que la gente se interese sin mostrarnos nosotros un poquito insistentes hay o... pues veces en las que las personas de software yo he visto el, por ejemplo en Reddit que a veces como que tenemos como que nos ven de una manera negativa nos ven como fanáticos y pues no, no se trata de eso, se trata de mostrarle a la gente Sí, sí, sí, la verdad es que es cierto que a veces somos un poco fanáticos, pero, pero es verdad que sí, es cierto que las herramientas de software libre pues han avanzado muchísimo y, y sobre todo quizás en los últimos 5 o 6 años han dado un, se han puesto en, en muchos casos incluso por delante de las de, de, las de, de, las de software privativo. Sí, eh, mucho mejor esa veces. Sí. Eh, Alberto, como participante en el desarrollo de Krita, ¿Qué aspecto crees que, que se está cuidando ahora mismo, precisamente en ese desarrollo? ¿No? ¿Está incidiendo el equipo de desarrollo en algún aspecto especial o hay algo que estemos cuidando ahora mucho más? Pues mira, la verdad, ya has contado inicio del programa, yo soy abogado. Yo no tuve en la escuela una formación para aprender a programar y no me he enseñado a programar apenas recientemente. Este, y no soy estoy lejos de ser muy profesional o conocer muchas cosas de hecho, incluso cuando yo empecé Crita su desarrollo de ese lenguaje C++ uh -huh. el cual yo nunca había he utilizado o sea, yo llegué sin saber programación de objetos y sin saber C++ que a veces C y C++ son vistos como los lenguajes más difíciles y que hay que ser un experto programador para desarrollarlo y la verdad es que es pues muy, muy agradable ellos intentan apoyarlo a uno en todo, claro, en inglés porque pues es el lenguaje que conocen en el con la, la gente de Japón gente de, de no sé de Polonia, Alemania de todo el mundo, entonces pues en el mundo, porque son inglés, ahí sí hay que saber inglés, para lo puedan apoyar a uno pero yo he visto que el equipo se está preocupado mucho, fue otra otra pregunta, precisamente por eso, por apoyar a que haya gente nueva y porque la gente... Con prenda como sacreta, más que crear nuevas este opciones si, si, si se ha entrecortado ahí un poquito eh, ese último de sí. la parte de enseñe trabajar en el manual, crearon por ahí una página precisamente para realizar preguntas. Eh, cuando a veces uno tiene preguntas de género, es común que le salga Stack Overflow, Ask Ubuntu o algunas páginas similares, Ask Fedora, y crearon una que si bien no es parte de Stack Overflow, es similar en el sentido de que puedes realizar preguntas y las personas te contestan y ahí hay una base de datos gigantesca de todas las preguntas y respuestas. Los Printed es básicamente es crear una nueva documentación, bueno, crear, llenar todo lo que falta de la documentación y estabilizar Crita. Están muy enfocados ahorita en la estabilidad, en que todos los pequeños bugs que hay por ahí se eliminen. Y es una excelente oportunidad para las personas que a lo mejor estén interesadas en aprender un poquito sobre cómo colaborar con el servidor o que tengan dudas. Pues para integrarse, la verdad, Crita es. En desarrollo. que la verdad no sé. Aquí sí hay gente que toma la mano. A mí me voy a ver muchísimo. Uh -huh. Y aquí este, tiene videos para explicarle a uno cómo, eh, cómo. Sentar el ambiente, cómo. Pues configurar todo para que uno ya pueda dedicarse, dedicarse a programar exclusivamente. Uh -huh. Eh, es curioso, Alberto, porque porque fíjate que, que aparte de, de todo lo último que has estado comentando, la última parte de tu comentario, ¿no? que, que, que bueno, que este año pues, nos estamos. Crita se está enfocando en estabilizar en, y en. y en. Y en, y en, en depurar cosas, ¿no? Más que quizás en añadir eh, funcionalidades. Pero eh, es curioso porque siempre en todos los podcasts, al final acabamos hablando de, de las personas, ¿no? y, y, y yo. Le doy mucho más valor a toda esta parte que has comentado que está haciendo ahora mismo Krita, que es, eh, que es eh, favorecer esa incorporación de nueva gente a, al proyecto y ayudar a los que llegan nuevos para aportar el desarrollo, eh, aportar el desarrollo incluso imagino que también como, como, como usuarios, ¿no? eh, sí. Pues eh, te, cambiando ya al dibujo vectorial, que has comentado al principio también que usa ESCAPE, eh, pues precisamente de Inkscape estuvimos hablando de, de esta herramienta Porque en eh, dibujo vectorial Pues es un poco ahora mismo la referencia dentro del software libre ¿no? eh, Sabemos que existen otras como eh, LibreOffice Draw Pero más bien yo creo que LibreOffice Draw está enfocado hacia otra cosa Es eh, una cosa como mucho más sencilla E incluso Carbon dentro del proyecto Caligra ¿no? eh, Pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo valoras tú eh, a Inkscape? Eh, que, que, bueno, que como has comentado antes, pues ya ya has estado trabajando con ella, ¿no? ¿A qué nivel la ves? Para, ¿En qué casos en concreto, por ejemplo, dices, no, esto lo voy a hacer en vectorial o esto lo voy a hacer con, con Krita o, en fin, cuéntanos un poquito esto, por favor, Alberto. Pues mira, Krita lo utilizo para dibujar como algo artístico y es alguna como recreación, pero siempre que necesito hacer algo, de primera versión en Inkscape Inkscape. Este, yo no soy diseñador gráfico, pero por ahí a veces me piden algunos amistades o conocidos que si sí les puedo ayudar con alguna invitación para una fiesta para un niño, cosas así simples. Y lo hago siempre en Ahorita que estoy estudiando, a veces tenemos que hacer presentaciones y en vez de utilizar este LibreOffice. ¿Cómo se llama? LibreOffice. LibreOffice Draw. No, no, las, las presentaciones. Ah, el, el IMPRES, el IMPRES. El IMPRES, sí. Ahí se ve. Ni siquiera le gusta, o sea, la verdad, si necesito hacer algo, por ejemplo, importo las imágenes de Mixcape, lo que voy a, ah, usar, Realizo todas las imágenes, y luego selecciono el exporto a PNG, y, y si necesito hacer una presentación, en vez de hacer una presentación con dispositivas, yo hago la presentación con las imágenes. No, no me gusta utilizar animaciones en mis presentaciones, este, las presentaciones las realizo únicamente con imágenes. Me gusta que sean imágenes con letras blancas, grandes, este, otro tipo de stats, y que sean impactantes más que usar mucho uso de las animaciones. Y aparte, siento que eso me ayuda a no con el paradigma de las presentaciones que siempre son con los bullets, pero no a, a, a, mis presentaciones son más enfocadas como hacer imágenes que te impactan. Uh -huh. Y, y simplemente es la herramienta excelente para eso porque es muy ligero, muy rápido, realmente nunca he tenido el problema de que se vuelva un poco lento ni que se retrase. Pues no siempre se hace lo todo, pero el internet es una herramienta magnífica donde todo lo que puedes necesitar en Skype ahí está ahí lo encuentras. De, de, de, la única excepción sería, pues, a lo mejor alguna edición de fotografía, pero por ahí también hay muchos recursos de lectores en internet que uno puede descargar. Hmm. E incluso se encuentran a veces bajo licencias Creative Commons. Yo conozco por ahí la página Free ah. y ahí hay una gran cantidad de lectores, todos con licencia Creative Commons que pueden uno bajar y utilizar para apoyarse y a veces me va a me agarrar las partes de uno y de otro de y contarlas y ya te queda un diseño, pues, sí. de, de... libre. Sí, sí sí es verdad. Yo, por ejemplo, para buscar, me voy a search.creaticomo.org y, y puedes buscar a través de ese buscador e imágenes libres y, y todo eso, sí. Es cierto que eso, eso, lo, eso lo intento a los chavales que... los nenes y las nenas que les doy clases de robótica, se lo, se lo inculco también un poquito todo, toda esa dinámica. Eh, Alberto, cerrando ya, cerrando ya esta sección eh, en el podcast, eh, estuvimos comentando también pues, sobre otras herramientas como Pinta o MyPaint Pain, My Mejor dicho, que, que en mi inglés no es, que, no es gran cosa Y bueno, aparte eh, siempre ilustre y, y veterano, veteranísimo por supuesto, como es Ging, ¿no? que siempre es una de las grandes referencias eh, aunque Guinness esté más orientado hacia el retorno fotográfico, eh, ¿Hay alguna otra herramienta que de software libre que tú uses y, y te quisiera, quisieras comentarla. Pues... Las demás herramientas que utilizo son la verdad es la línea de comandos La línea de comandos en Linux es una cosa maravillosa Este... bueno... En los sistemas tipo Linux, porque la verdad también lo he utilizado por ahí un poco de OpenBSD que también produce pues, y este. utilizado el Magic y por ahí hay otro programa en la línea de comandos que es para realizar gráficos, me parece que se llama GraphBiz, no me recuerdo ahorita. Este sirve sí. sí, para hacer programas mentales, mapas mentales, este. Y son programas que funcionan únicamente como línea de comandos, uno puede escribir como un pequeño, unas pequeñas instrucciones de, por ejemplo, a una frontal, vas creando los cinco las líneas, qué línea, qué cosa, y todo lo que es, pues en vez de hacerlo manualmente, se hace. Y pues nunca falta que, a veces, las imágenes son muy grandes, y en vez de cambiarlas de una por una. Es muy sencillo utilizar una línea de a comandos como Image Magic, que es una herramienta maravillosa. Y que a veces, desafortunadamente, no hablamos de esas herramientas, cuando se hablan de herramientas libres, a lo mejor porque las personas suelen tener miedo de hablar la terminal, Cosa que eh, pues no debería hacer porque realmente es muy sencillo simplemente eh, darle una orden a tu computadora así como escribimos mensaje de texto, pues es escribir un mensaje de texto a tu computadora y decirle haz esto. Y estas herramientas a veces son muy buenas, porque en un momentito cambiaste la calidad de las fotografías de todo un directorio, ¿no? les cambiaste la resolución, el tamaño, les diste un efecto, cualquier cosa, en un momento. Sí, sí, sí. Es cierto eso, de hecho también se salió hoy Majemaki. y en concreto esta que dices tú de GraphBit, yo la tengo La tengo implementada también en mi página web porque precisamente eh, viene muy bien para hacer, para hacer gráficos <risa> Lamentablemente el blog hice dos entradas y no hice ninguna más pero uno de mis objetivos para este año eh, ha sido retomarlo y, y espero y espero a, a poder hacerlo así en, en, en las próximas semanas eh, que a veces se nos podría tomar tres cuantos de simple y comando, son unos gráficos y hay las para crear baños y cuestiones así en la línea de comando. Es que si bien no son aparentemente cosas de diseño, pues a veces también es importante tener 10 de aunque sean cuestiones de protexto y que facilitan a uno de las demás cosas. Ajá. Sí, sí, la verdad es que es cierto que muchas veces desconocemos muchas de estas herramientas y, y, y, y son muy útiles, ¿eh? Lo que pasa es como tú dices, a veces la gente le tiene miedo a, esta, a estas herramientas de consola y, y bueno, pues no, no, no, hay, no hay que tenérselo ni, ni mucho menos, ¿no? Eh, Alberto, una última pregunta ya para, para ir terminando. Que, tú... Comparando, no sé si has utilizado herramientas propietarias o no las has utilizado, pero, pero bueno, desde, desde, tu, desde tu nivel, desde en el que estás, que, que sí. bueno, yo ya te he dicho que, que algunas de las cosas que me enseñaste creo que tienen un gran nivel, eh, ¿en, ¿en qué punto crees que están ahora mismo las herramientas de software libre, eh, Pues escrita, Inkscape. O lo, estas otras herramientas que hemos comentado Frente a las propietarias eh, ¿Tú crees que damos la talla? Ya has comentado que, que un conocido tuyo Que es profesional del dibujo eh, Se ha pasado prácticamente a crita ¿Y, y tú crees que en el resto eh, Ya hablamos también pues, de kit A nivel de retoque fotográfico O digicam que estuvimos hablando O dark tablet Aunque, aunque no controles de, de fotografía ¿Pero tú crees que estamos dando la talla en, en ese aspecto? Que se llama Sinfig este también por ahí otro programa que es como tipo InDesign que se llama Scribus ¿no ¿Me parece? Sí, Scribus aquí. Escribe, sí, sí. es para diseñar diseño editorial. Sí, para la hecho, ¿sí? Un sí. Hace algunos años en el periódico yo era editor de prensa, yo no me dedicaba a escribir, yo no me dedicaba a diseño, pero como el técnico a prensa mi no función era también no asegurarme. Que mis opciones sí, bien, pues que gráficos, que whole, gente, se vieran como yo quería. Si yo diseñaba algo especial o algo, yo tenía que hablar con el diseñador gráfico y decirle: Esto es lo que quiero. En el trabajo que yo veía lo que ellos hacían, ellos utilizaban InDesign, utilizaban Photoshop, utilizaban un poco de. O un poco de. ¿Cómo se llama? El que cast, es. El que es tipo que está que en Photoshop no recuerdo cómo se llama. No, no, no, y que hay cuestiones que a lo mejor necesitamos implementar Gracias. son Es que yo en, el, en la rama de ingeniería, que, que bueno, como sabéis todos, pues yo soy ingeniero técnico en, de industrial en la rama de electrónica, eh, pasa un poco también, sabes, porque tienen el AutoCAD, el, el AutoCAD, autodesk AutoCAD y, y dicen, no, no, es que a mí me quitas AutoCAD y yo ya no sé hacer nada, y eso también va, también porque es cierto que son herramientas que cuesta. Muchísimo aprender, muchísimo tiempo Y lo que les da miedo Es como que, uy, ahora tengo que invertir Esa cantidad otra vez de tiempo en otra herramienta Y bueno, realmente yo Creo que no es así, ¿no? Yo soy una persona Que está también muy acostumbrada a cambiar de herramienta Y yo veo que lo que aprendes en una Simplemente es buscarlo en la otra Que es cierto, lleva un tiempo es, lleva un tiempo Y a lo mejor A veces ese ajuste de, de, de, de qué me compensa más Seguir con esta o intentar el cambio A veces no compensa pero es cierto que un profesional debería saber por lo menos un mínimo de muchas aplicaciones, aunque tú te especialices en una o, o no. Esa, esa es mi opinión también personal. Eh... Sí, sí, yo siento que... <risa> yo no he que hable de grandes cosas, pero yo siento que si yo no he podido hacerlo sin ningún tipo de entrenamiento, sin ninguna escuela, he podido realizar una gran cantidad de cosas... Este, en un que es que, que a veces suelen ser cosas que parecen promocionales, yo sé que no lo son, pero que parecen ejemplo, es que me optimizado no y esto que está muy bonito pues, para la gente de las personas ahí está la herramienta. O sea, es lo que te dices, es el modelo que nada más de utilizar algo malo. Alberto, ya para, para ir terminando y cerrando sí. el podcast, eh, pues precisamente también en el pasado podcast hablamos de comunidades libres, precisamente se comentó ask.crita.org, que tú lo, lo has comentado también hace, hace, un, hace un rato, y, y bueno, la, la pregunta también es un poco eso, ¿no? ¿Qué comunidades libres en dibujo o pintura digital existen? ¿Qué, ¿Qué otros lugares donde esos creadores se reúnan, no? Y especialmente nos interesan incluso los foros de, de creadores libres que usan herramientas libres y además... Eh, hacen sus obras con licencias libres, ¿no? Que, que, que antes tú has nombrado también alguna cosita ahí sobre el tema de, de Creative Commons y, y, bueno, no es algo que daría para otro podcast completamente, por supuesto, pero que, bueno, que también si quieres puedes comentar un, un poco en ese, ¿no? Eh, pero, bueno, recordando la pregunta original era un poco, ¿qué comunidades de, de, de creación donde se reúnan gente que utiliza software libre? si ¿Conoces si hay alguna? si hay alguna? En comunidades, las comunidades de Reddit a me gustan mucho. Desafortunadamente, Reddit ya no utiliza JavaScript libre en su plataforma, pero hay una gran cantidad de. sobre sobre libre. Este, tengo un amigo que él está estudiando arte y él es animador y estudia ahorita en, un, en unos estudios de televisión, está haciendo sus prácticas y él también se utiliza sobre libre y hay una gran cantidad de conferencias que desafortunadamente no que es ustedes no pueden estudiar, hay muchas conferencias en todas partes sobre el sobre libre donde pues, la gente tiene la oportunidad de reunirse ya en persona y son muy interesantes. La cuestión a veces es más que pensar, es buscarlas activamente y decir, a ver, ¿qué puedo estar? ¿Dónde puedo ir? Y, y eso pues, es como tan cerca hay gente que se interesa en crear reuniones y juntarse para, simplemente para celebrar el suelo libre. Por ahí también hay otras páginas Con recursos libres, ya comentábamos Algunas, una página que a mí me gusta mucho Con fotografías libres pues Es la que se llama unsplash.com mm -hmm. Pero ahí te la voy a mandar en el Google ah, Para que la tengan pues, Si la quieren perfecto, sí, porque, sí, porque después Incluso pondremos lo, los enlaces en los comentarios O incluso incrustar en el vídeo ya, ya lo veremos, a ver, cómo lo hacemos mm -hmm. Sí, este Perfecto, me parece... La verdad es que hay mucho arte libre mucho, muchísimo. Pues mira, genial, eh, no, a mí personalmente me... me eh, pues me encanta oírlo porque, bueno, yo realmente en, el, en dentro de lo que es la, el dibujo y tal yo no, no, no lo conozco mucho porque no tengo muchas dotes para el dibujo y bueno, es bueno saber, yo conocía DebianArt con, con V pero que yo sé que hacen no, no es todo libre hay recursos libres y tal pero sé que no es todo libre lo que hay ahí pero bueno, quizás es una de las más conocidas uh -huh. pero bueno, me alegra un montón escuchar que, que, hay, que hay que hay otras opciones y sobre todo muy centradas en el tema libre eh, Alberto, pues yo creo que bueno, sí, perdona, ibas a añadir algo Ah, sí, tengo pues el proyecto yo que te voy a mandar este, que es para arte de videojuegos hay una comunidad no recuerdo el término se llama la página de internet, pero es únicamente arte para videojuegos. los juegos. Y hay gráficos, hay de personajes, hay texturas, hay sonidos. Incluso si quieres hacer un juego de 100% libre, y tú nada más sabes programar, hay los recursos que tú puedes necesitar para hacer un este juego libre. O sea, la verdad yo creo que el arte libre ha crecido muchísimo. Pues, oye, esa página me interesa mucho porque a mi niño de robótica Aparte de, del tema de robótica, también utilizamos la herramienta RENPI, que sirve para crear eh, novelas visuales y, y todos esos recursos nos, me vendrían me vendría muy bien. Y estoy seguro que a mucha otra gente también le vendría, le vendría sí. muy bien. Así que si nos la pasan, la pondremos. Sí. Y por Perfecto, pues genial. Pues bueno, Alberto, yo creo que hemos cumplido la promesa que le hicimos a nuestros espectadores u oyentes según el medio que estén utilizando durante nuestro pasado podcast y le hemos dado, eh, pues le hemos dado la parte que nos faltó que nos faltó durante, durante aquel episodio. Hemos revisado contigo muchos de los aspectos del dibujo y la ilustración con sabores Libre, con crita con y con otras herramientas. Y, y aunque se puede hablar mucho más del tema, pues yo creo que los puntos básicos ya, ya están tocados. No sé si hay algo más que quieras añadir, que bueno, pues te dejo unos un momentos si quieres añadir alguna cosita más o, o lo damos por terminado. No, muchas gracias por invitarme, este la verdad, estoy muy contento de poder estar aquí, ojalá que en algún futuro pueda volverse a presentar la oportunidad. Y pues nada, muchas gracias por tenerme en el programa. Nada, pues nada, Alberto Al revés, muchísimas gracias a ti porque Por pues, bueno, porque concedernos este tiempo Que además ha sido muy gratificante Y, y hemos aprendido un montón de cosas Ha sido un placer con, conversar contigo, de verdad Ha sido un verdadero placer Muchas gracias Pues eh, con esto ya está todo dicho Cerramos entonces esta emisión especial Os recordamos la asistencia de, Del grupo de Telegram, Cada y Cañas y Bravas Y, y por supuesto eh, Invitaros a Visionar o a escuchar en nuestros podcast anteriores y este mismo que, que próximamente pues también estará en aparte de en Youtube, que, que sabéis que lo subimos todo pues estará en otras plataformas como Archive.org e eh, iVos. Y nada, como siempre pues lo que os decimos si os ha gustado el podcast pues darle a me gusta, pulgar arriba y si os ha gustado muchísimo pues os invitamos a que os suscribáis al canal. Eh, nada más un saludo y hasta el próximo podcast Hasta luego